Se me fue, se me fue. y sé que te fue por mi culpa, yo sigo siendo aquel tonto que va detrás tuyo pidiendo disculpas, aunque no sirve de nada toda las palabra si no hago con ello, ahora siento ese vacío tan fuerte aquí clavada en mi pecho, sé bien que no lo supe ver, la cosa que hice tal vez, cometo errores, soy de los peores, siempre sueño en verte volver, ojalá No sé que tú terminaras ni que te alejaras Esta rabia me mata por dejarle de lo que yo un día quise Por dentro yo grito tu nombre mi mente me dice que demonio hiciste Dicen que tengo esperanza con eso no basta estoy harto y no alcanza Quisiera tenerla conmigo no tengo equilibrio porque se fui, basta Sigo sin su calor sin su beso de amor Te es, Querré revolver contigo, pero será muy tarde Se me fue de las manos, perdón si fui yo el que se equivocó Pero no quería que te alejes de mí, pero no te quedó otra opción Era una bella encerrada por culpa una bestia que no entendía nada de amor Y ahora que entiendo la falta que me hace, solo me queda pedirte perdón Me acompaña la botella de ron, y una foto tuya con lágrimas Por eso y me encuentro sin razón Hablando con mi reflejo Pidiéndole al viento que vuelva Creo que me estoy volviendo loco Pero le pido a ella que entienda Que no soy okay. el mismo tonto de antes Que ya mis ojos no me no venda Me dejé llevar por lo demás Pero no me di cuenta, cuenta. Pero será muy tarde Dime qué ha pasado Te fuiste de mi lado Dime qué fue lo que hice para que me haya olvidado Ella se me fue y ya no hay vuelta atrás Quiero que sepas que yo sí te voy a extrañar La veo en mis sueños yeah, yeah. Feliz como en un cuento Pero siempre me despierto, sigo sin tu calor, sin tus besos de amor. El sabor y el aroma de ella y si entre botella recuerdo dolor. Y me verás y lucharás por todo.